Hola a todos, bienvenidos a Football Therapist y bienvenidos a este segundo episodio de esta miniserie sobre el método Monchi, director deportivo del Sevilla FC. Después de haber describido el proceso de, de scouting y el establecimiento de los perfiles técnico-tácticos de los jugadores seleccionados en, en, casa, en cada posición en mi último vídeo, que os, re os recomiendo ver antes de continuar con este Vamos a hablar hoy de la continuación de este trabajo que no se ve desde afuera y que constituye eh, el éxito del reclutamiento de Sevilla. Empecemos por el perfil psicológico de del jugador que está compuesto de, de informaciones sobre su comportamiento. Esto permite al club saber si es o no arriesgado contratar a este jugador dado que si se enfada habitualmente con su entrenador o sus compañeros su presencia en el club sería más perjudicial que beneficiosa, ¿no? En segundo lugar, si el jugador tiene una mentalidad ganadora y no causa problemas, esa información puede utilizarse para identificar los eh, los aspectos psicológicos en, en lo que el club deberá trabajar para mejorar, mejorar al, al jugador. Después de una serie de victorias, algunos pueden tender a subestimar el, al rival, por ejemplo, lo que, lo que perjudica el rendimiento. Dicho esto, eh, esta información no vale un informe de, de psiquiatra, ya que esta, esta recogida de personas que han compartido com momentos con este jugador, tanto dentro como fuera del mundo del fútbol. ¿no? A continuación viene el perfil físico que se basa esta vez en, en información objetiva, los datos estadísticos. Aquí se trata sobre todo de comparar el volumen y la intensidad de, de las carreras del jugador con las que exige su, su posición en, en el Sevilla. Más allá de, de esta preocupación por el rendimiento, conocer las, las capacidades físicas de los jugadores también permite evitar lesiones al al poner a adaptar su tiempo de, de juego y sobre todo su, su carga de entrenamiento. El club también recoge eh, el mismo datos para, para evitar lesiones, midiendo por ejemplo la, la calidad y el tiempo de sueño de, de los jugadores o, o la dureza del terreno de juego. Este Big Data también es crucial para establecer eh, el último perfil, eh, el perfil económico, económico del jugador. Disponer de datos objetivos sobre el rendimiento de un jugador no solo permite estimar mejor su precio, su salario y la posible duración ideal de su contrato, sino también saber si es el momento adecuado para, inco para incorporarlo. Monchi explica que hay que aprovechar las situaciones en, en las que el jugador no ha jugado re reciente recientemente, eh, se ha debido a una lesión o a una discusión con miembros del club por ejemplo, porque en, esos contextos, porque en estos contextos su precio es, es, más, es más bajo ¿no? por último, el director deportivo andaluz se interesará por la posible revalorización futura que le podría reportar un jugador a través de otro traspaso para poder competir con los grandes clubes europeos a, a largo plazo el Sevilla necesita de hecho eh, generar dinero Vendiendo a jugadores que habrán aumentado eh, su, val su valor ahí ¿no? Sin embargo, contratar solo a jugadores Que aún no han demostrado su valía en, en un club de su tamaño Sería arriesgado Ya que el club también necesita conseguir buenos re resultados a corto plazo Por eso, Monchi asegura que eh, la plantilla está formada por un 30% de, de jugadores que pueden re rendir directamente a este nivel Mientras que del otro, eh, eh, de, del otro 70% no se espera tanto desde el principio Por lo tanto, en función del rendimiento y de la trayectoria de, del jugador objetivo Monchi estimará el tiempo de adaptación previsto para él sus diferentes perfiles establecidos para cada jugador permitirán entonces realizar una clasificación para saber qué jugador se, cor se corresponde mejor con las necesidades del entrenador. Aunque este seguirá teniendo voz y voto en, en esta lista. De hecho, si este conoce a, un, a uno de los jugadores de la clasificación y desea traerlo al club, Monchi lo colocará en el número uno de la lista. Porque... Además de ser un excelente argumento para atraer al, al jugador en cuestión, optar por la elección del entrenador elimina el riesgo de, de malinterpretar sus exigencia en cuanto a la deseada carac característica eh, técnica y táctica eh, del jugador. ¿no? Sin embargo, es necesario tener alternativas, uno de los, los consejos que, que da Monchi sobre la negociación. Porque si los responsables de, del otro club que, que negocia notan que el Sevilla no tiene otras alternativas a su jugador, podrán subir su precio mucho más. Sin embargo, si Monchi se encontrará en, en, esa, en esta situación, en, en esta posición, no abusaría de la otra parte, no por bondas o piedras, sino porque piensa en el futuro. Es importante que todos estén contentos con el acuerdo, ya que las partes pueden tener que negociar algún día para otro caso y, y, los, res, y los resentimientos podrían complicar la cosa. ¿no? Sin embargo, una vez que el jugador llega a, And a Andalucía, el traspaso, el traspaso aún no se puede considerar exitoso, por lo tanto el club trabajará en ello en cuanto se firme el contrato con, entre otras cosas, una preparación de la presentación del jugador. allí el jugador debe conformarse con decir lo mínimo, um, lo mínimo posible, lo mínimo, para no, por, para no por ponerse presión. Se trata sobre todo de no hacer aquí promesas sobre el número de goles que pretende marcar o, o los títulos que pretende ganar en el Sevilla. La misma idea, idea Manchi también se asegura de que la presentación no contenga la tradicional parte en la que el jugador hace malabares con un balón, para que no acabe siendo ridículo en algún vídeo. Si el jugador vuelve de vacaciones con unos kilos de, de más, el club también se encargará de que no se hagan fotos sin camiseta. Para evitar o limitar las críticas, los jugadores también deben tener cierto conocimiento del club en cuestión. En el caso del Sevilla, por ejemplo, eh, es fundamental entender la rivalidad que el club comparte con el otro club de la ciudad, el Real Betis-Balompié. En este sentido, eh, Monchi recomienda a sus jugadores que no se compren un coche verde. El color del club rival, porque aunque sea una anécdota, es el tipo de cosa que, que los medios de, comun que, de, de comunicación y los aficionados Podrían reprochar al jugador si, si su rendimiento eh, decepciona Dicho esto, eh, este conocimiento de otro debe produ producirse también en la otra dirección Solo con un mostrar, um, mostrar interés por, por su origen, religión y aficiones, el jugador se sentirá apreciado y confiado y se atreverá a revelarse en caso de problemas relacionados con estos temas. De hecho, el club hará todo lo posible para que sea feliz fuera del, te del terreno de juego, lo que permitirá al jugador concentrarse en el fútbol y no tener ninguna excusa al respecto. En cuanto al terreno de juego, un hombre será luego evidentemente muy importante, el entrenador. Por eso, Monchi también se asegura de elegir a la persona adecuada para sentarse en el banquillo. Porque además de deber proponer un fútbol atractivo, el entrenador también habrá sido estudiado desde el punto de vista psicológico, al igual que los jugadores. Para que se produzca un acuerdo, eh, el entrenador en cuestión también debe aceptar el modelo del Sevilla, especialmente, especialmente su política de, de fichaje, pero también el hecho de que a Monchi le guste eh, estar cerca del equipo y de sus jugadores. En efecto, la presencia del director deportivo en los entrenamientos y en el vestuario de los partidos eh, para los partidos le, le permite apoyar a, a sus reclutas y facilitar así su su adaptación. Aunque esta miniserie termine aquí, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, pero también a, mi, a mis cuentas de, de Twitter, Instagram y LinkedIn que puedes encontrar en la descripción para no perderte nada de mi contenido, que es y seguirá siendo bastante similar a este vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, no, no te olvides de decírmelo en los comentarios, de hacer clic en el pulgar azul y de compartir el vídeo. Me ayudaría mucho, más de, de lo que crees, ¿no? Un saludo, chao.